Doblamos por la mitad la tira de 30 centímetros por uno y la planchamos. Extenderemos el rizo y colocaremos la tira cara con cara a una distancia de 13 centímetros aproximadamente desde el borde del rizo y pondremos los alfileres. Procedemos a colocar las tiras dejando 2 centímetros a cada lado. Pasamos una costura como hemos hecho en los anteriores pasos. Una vez colocados los alfileres, pasaremos una carga a ambas tiras de la toalla.